residencial urbalia es un fraccionamiento cerrado y con caseta de vigilancia las 24 horas en Cuautlancingo, cinco puebla está cerca de ahorrera y otras plazas comerciales a cinco minutos también de la armadora volkswagen la casa mide 133 metros de terreno y 200 de construcción tiene tres niveles y tres recámaras cada una con su baño completo medio baño en la planta baja estancia de sala y comedor cuarto de lavado, bodega, cochera para dos autos, portón eléctrico, cisterna con capacidad para 9.000 litros, tinaco de 1.100 litros, tanque estacionario de gas, calentador automático, bomba eléctrica, cocina al alto brillo con placa de granito, armario estilo vintage, piso interceramic, fachada de cantera, tableteo en la estancia, y el jardín mide 14.40 x 320, es decir, 4 metros y medio Además, el Roof Garden tiene lavabo con tarja de acero inoxidable y asador Es un conjunto de solo 14 casas y tiene acabados de lujo Se acepta todo tipo de crédito, Infonavit, Fobiste y otros El precio, 1.995.000 pesos Llama al 2226 670030 para hacer una cita